¡Bien! He ganado la cuesta. Espera un momento. Bien. ¡Epic Winner! ¿Qué va? Esto no es épico. ¿Cómo que no es épico? Sí, no, no lo es. ¿Por qué? Por 10 céntimos, ¿qué va a ser épico esto? ¡Ricard, sal del baño! Que yo quiero entrar. Hacemos otra apuesta para más dinero apostar. Apuesto más dinero. Aquí estoy solo, quiero estar así. Con 10 céntimos menos, no puedo comprar nada porque era lo último que me quedaba. Quiero apostar más. Quiero apostar más, y apostar mejor, ganar más dinero, y ganar épicamente. Y entonces la puerta se abrió, y yo salí así y ya está, y entonces vaya parodia de Frozen que has hecho. Si te acuerdas bien, hicimos la otra de al Nada, que parece que no nos saben la can las canciones de memoria, las tendremos que, tendremos que ver otra vez, Frozen. Así que te devuelvo la espada. ¡Ah! ¿Por qué me matas, hermano? No eres suficiente con tener un troll, que ahora que se ha ido el troll, eres tú el troll. Eres el crítico, federal. como el PSS tiene al Pere Navarro. Y sus críticos. Yo. So, tú eres el crítico de, de nuestro canal. No puede ser eso. Esto molesta. Bueno, nosotros siempre hacemos. Lo... Nosotros siempre hemos hecho lo que hemos querido. Normalmente somos educados y no decimos tacos. Si queremos decirlos, pues lo decimos, ¿vale? Pero en realidad hacemos lo que nos sale hecho. Si queremos hacer un fan pues lo hacemos hicimos fue uno de los Simpsons en catalán, pero no era parodia, era lo mismo pero en catalán. Cuando hicieron la película, vaya, y nos lo borraron un poco, pero Bueno, si queremos hacer un doblaje parodia, pues lo hacemos. Look, ya soy partner. No pasa nada. Ete, usa mi WhatsApp. Mirad lo que he encontrado volvemos un año nuevo con las pilas cargadas al máximo bueno esto es el guión de la canción esa que hicimos el año pasado para volver en septiembre o sí el guión, escrito a mano en regulador <risa> así que si solo cobramos unos dos minutos bueno deja la baja para con y desde entonces no hemos hecho nada pero podemos hacerlo